Imaginen lo imposible. Nosotros lo construimos. Creamos tecnología que genera empatía en cada interacción, garantizando que las personas sean recordadas, escuchadas y comprendidas en cada contacto. Porque creemos que la experiencia de cada cliente debe ser extraordinaria. Algunos sueñan con el futuro. Nosotros lo prevemos. Genesis Cloud CX anticipa soluciones que atienden perfectamente a sus necesidades. Ofrecemos acceso simple y seguro. En cualquier momento, en cualquier lugar. Algunos interactúan de manera superficial. Nosotros personalizamos a escala. Nuestra visión audaz de tecnología, experiencias as a Service, proporciona experiencias profundamente conectadas y significativas. Pensamos en las personas, no solo en la solución de sus problemas. Clientes satisfechos, colaboradores valorados y mejores resultados de negocios. Esa es una poderosa combinación de su equipo con nuestra plataforma. Nosotros estamos detrás de cada sonrisa de sus clientes.